las patologías infecciosas que, a las cuales la embarazada está predispuesta uh -huh. y le produce severas complicaciones. ¿Qué situaciones eh, requieren farmacología durante un embarazo normal? Creo? En realidad eh, hay mucho este, tabú o misterio con la medicación de la embarazada. es que el embarazada no tome nada.